Socias. Con él vamos a conversar acerca de el tema del tema del COVID, cómo anda todo, él siempre viene a informarnos, a informar la ciudadanía a través de este programa. Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Está bonita la mañana hoy. Sí, sí, muy bonita. Sí. Es de mañana. <risa> Exacto. Pero lo primero, una cosa muy importante. No, que no el ver el sol saliendo no, allá atrás no, una de Una cosa muy importante. Un feliz cumpleaños para mi niño más pequeño, Lian. Ay, qué bello. Ay, Lian Rosario cumple cinco añitos. Felicidades. el tormento más chiquito de todos los míos, de los cinco tormentos que tengo. Felicidades. Felicidades, Lian. Cuando están chiquitos como la de Carolina, uno lo quiere tanto que quisiera comérselo. Después que tienen 15 y se volvió la vaina. ¿Te arrepientes que lo comido! Bueno, bueno, señores, miren, hablando Vamos de COVID, eh, eh, la provincia de Duarte, eh, antes de eso, eh, lo, eh, resaltar lo que decía Vladi sobre el trabajo que viene haciendo Franklin, nuestro senador. Franklin ha ido caminando desde su gestión a diputado y ahora senador de mano con lo que necesita el pueblo. Y siempre, cada vez... Eh, que el pueblo lo necesita, Franklin está. Yo estoy orgulloso de él, porque ese es mi senador. Sí, sí. Entonces, hablando de COVID, miren, gracias a Dios, eh, la provincia de Duarte queda sin restricciones nuevas prácticamente con respecto al horario del toque de queda. Pero eso no quiere decir que las otras disposiciones generales para la nación, llámese Francia, el párrafo número 8... Ajá. 8, vamos a ver, que dice, expendio de bebidas alcohólicas. Queda prohibido a nivel nacional el expendio de bebidas alcohólicas para ser consumida en espacio público y privados de uso público desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Mírenlo ahí, el número 8, ahí arriba. Ahí, el número 8. Sí, significa, significa que todos los negocios que venden bebida desde las 3 de la tarde cierran. Y el que se faja a vender el 10% de comida y el 90% de bebida que cierre para que no tengamos problemas. Cierren. Que no se pongan bravito cuando tú vayas. Cierren que a... no se pongan bravos. Gracias a Dios no estamos metidos en el cierre como las demás provincias, porque aquí la ocupación de nosotros ahora mismo está en un 32%, la ocupación hospitalaria, y de ese 32%, cerca de la mitad o son de Salcedo y Tenares, o son de Cotuí, o son de Nahuas, o de Samaná, o de la capital. O sea que la ocupación de nosotros debe andar por un 17, 18%. Estamos bajitos, señores. El 100% de los que están ingresados, o se han puesto una sola dosis a la vacuna o no se han puesto ninguna. Seguimos haciendo énfasis, tiene que vacunarse. Y a usted, empresario, dueño de negocio, exíjale a todo su personal que esté vacunado. Como hizo Gama, Gama puso un letrero a todos los, a todos los empleados de ellos. El que no se vacune, no cobre teme. Este lo estamos haciendo por la patria, por nuestro país y por todas nuestras familias. También hay otra disposición, como es la número 18, que dice, Francis, a ti que te gusta mucho esto, ¿Qué? prohibición de actividades y eventos masivos. Se acabaron las fiestas, señores, por ahora. Se acabó el teteo. Se acabaron las fiestas, ¿eh? No hay fiesta. No hay combo, no hay grupo en ninguna parte. Si no hay robo desde la treta, tampoco hay grupo, eh? Entiéndanlo para que después no aleguen que se me tiró el coba y todo eso. Que no aleguen nada de eso, eh. No hay fiesta. Y señores, y estas disposiciones son por una semana. Si el presidente entiende y el gabinete de salud que el día 9... Hay que mantenerla así o cambiarla, ellos deciden, de acuerdo a cómo estén los números en cada provincia. Y nosotros queremos seguir por lo menos así como estamos o dar un poco más de apertura. Por eso en esta semana vamos a seguir haciendo énfasis en el proceso de vacunación. Todos los puntos están abiertos. Todo, dos minutos. El a mí que 15. Oye, el daño que ha hecho Luis Abinader, porque es un fin de semana largo. Mira una cosa. Gracias el a fin Dios. La semana largo del primero de mayo. Mira lo que trajo. Sí. El fin de semana largo. Por sí. eso se hizo énfasis en que para el Día de las Madres, mejor hasta llámela por teléfono y no lo Yo COVID, decía eso. Ma, no, no, Gracias no, a Dios, el, el Día de la Madre estuvo un poco bajito. Eh, no se vio la aglomeración, ni siquiera en las tiendas, se vio la aglomeración de personas de todos los años y la cosa pasó con Doctor, tío. yo refería eh, algo en lo que <coughs> tiene que ver con eh, la gestión del COBA, eh, la Procuraduría de Antirruidos. Sabemos que lo que viene eh, luego de que se cierren los bares, los los, re los, las discotecas y las cosas, la gente lleva esto a su casa. No hay una unificación o no se han juntado estos organismos, instituciones para trabajar en conjunto. Mira, mira nosotros desde cuando, Porque teníamos, fue terrible. cuando teníamos el cierre mayor, le dábamos seguimiento a todas las actividades que nos informaban. Hay un party en tal casa, hay un pari. Señor, si usted tiene una casa de campo en una loma, no la esté prestando para que hagan fiesta. Nosotros hemos tomado muchísimas fiestas y fiesta en negocio que lo cierran y por llamada telefónica y por depósito a cuenta de banco pagaban bueno. la fiesta. Vamos, señores, vamos vamos a transitar. Por Pero el camino. usted, una una para... la Frasi, perdón, doctor. Francis, perdón, como la policía difícil, y el COBA que ustedes? Carolina, es muy difícil que tú en tu casa, yo te me aparezca con el COBA, con la policía, a una reunión familiar que tú tengas. Es un uh -huh. llamado a la consideración de cada quien que entienda que todo el que entra a su casa, usted no sabe si está contagiado y menos si usted no se ha vacunado tampoco. La, la cepa británica y la cepa brasileña que ya andan aquí en la provincia de Hermanas Con Mirabal, no oigan, oigan esto, nosotros tenemos la cepa británica en la provincia de Hermanas Mirabal y en Tenares. Esa cepa se ha demostrado que ataca fuertemente a la población joven y todo el joven que se ha muerto aquí ha sido un fumador de juca y el fumador de juca que lo agarró el COVID se lo lleva. O lo deja mal parado. Sí. Y sí. lo atrofia. Mira una cosa. Yo no, oye, no me pongo Mientras a que ca, hay, cada quien se fume este su juca. La oye, pero lo deja mal parado. Tú tienes que, tú tienes que eh, eh, decirle a la población que estamos minados. O sea, nosotros ten, tenemos una baja incidencia del COVID, pero estamos minados con la gente que tenemos alrededor. Salcedo. Cotuí. Tenemos la provincia de Salcedo en alta, la de Cotuí y la de Nagua. Ah, esa, Estamos en un esa. oasis aquí en Exactamente. el Medio <risa> <El Mediosín>. Vamos <risa> a, a mantener toda la fuerza necesaria para evitar que al, desde las 3 de la tarde, que esas tres ciudades están en toque de queda, evitar que entonces el teteo <risa> llegue aquí. Exacto. Mira, entonces, entonces van a logró. colocar... Eso, Pero eso, usted, eso, de las medidas que él la, habló... Van a tomar medidas para eh, tener... El bloqueo oye, ¿qué pasa? o el chequeo oye, una cosa, que solamente entre los que viven aquí oye, cosa, y lo demuestre. Oye, una, oye, una cosa, Francia. Si es muy difícil tú cerrar el acceso a una ciudad a cualquier persona, ahora. ¿Estuvo si cerrado usted, aquella vez? O, estuvo cerrado con la guardia. Ahora, ahora. Si usted tiene una ciudad que el toque de queda arranca a las 3 de la tarde, los organismos de seguridad de esa ciudad deben controlar para que nadie se. Pero nosotros que tenemos que cuidarnos, doctor. Óyeme. Es muy difícil porque yo puedo ir a Santo Domingo y entrar para acá. Sí. ¿Tú comprendes? Sí. Ahora, ahora. Las bebidas alcohólicas están paradas de la tarde en adelante. Somos toditos amigos. Todo sí. el que este dueño del negocio aquí es amigo nuestro. Sí. Entonces vamos a cuidarnos toditos. Claro. Eviten final... un mal momento, claro. eviten que le lleven la música y eviten que le queremos el negocio. Bueno, este fin de semana claro. están... Planificado después de jueves corpus. El jueves corpus, dedíquenselo a la vacunación, van a estar todos los puntos abiertos. Usted no va a trabajar, Bien. vaya a vacunarse. Bueno. Entonces, y otra cosa, la vacuna de la pregunta pa... Oye, que me dan La es. vacuna de la PAIFE ya empezó Por la favor, a producción, para que me permita una, una, una pregunta. Dime, Francis, para terminar con la eh, vacuna de los niños. Una pregunta. Como este fin de semana, Jueves Corpus, mucha gente hace puente, hay hoteles contratados, se pueden ir a los hoteles, hay playas, para esas personas que tienen fin de semana contratados, no hay problema o sí hay problema. Es que... No, porque si tú te vas a un risol, vete para tu risol. Hay medidas también. En el y en sector, la playa. En el sector turístico también van a estar prohibidas la venta de bebidas alcohólicas. ¿Y, ¿Y se puede ir a las también. playas sin beber? La playa? hay, un te, hay, un, hay un tema de responsabilidad individual. De cada no, pero de, a nivel de autoridad. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Porque no está En los espacios públicos y privados. Doctor, preguntan dónde hay pruebas. Eh, ah, otra la de las pruebas. cosas sí, que sí, preguntan, bien. doctor, Guisa, ¿eh? la vacunación para los menores. La vacunación para anoche casualmente fue la capacitación del ministerio a todo el personal de nosotros, sí. porque ya va a llegar la vacuna de la Pfizer probablemente, probablemente de 12 años en adelante, Bien. muy probable. Ya Estamos trabajando en esto para en aproximadamente eh, dos semanas estar trabajando con Bien. Como no, gracias Excelente. a Luis Rosario Socías por ese hombre que trabaja, amado. Ese, sí, ese cúmulo de información que siempre nos trae a este programa. Así es que gracias, doctor. Para nosotros un placer como siempre. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más todavía.